Si te ríes te vas a ir al inframundo parte 1 Hola amigos de Youtube cómo están espero que bien bueno en esta ocasión les traigo el cap 5 de QHPS Naruto era nieto de Uchiha Madara pero antes quiero decir que si quieren que haga un QHPS Naruto era hermano de Madara obviamente el fic será creado por mi bueno sin nada más que decir empecemos. Cap 5 Naruto al irse se dirigió a la academia a hacer su examen genin que para él iba a estar como si le preguntaran cuánto es uno más uno y ve que ya estaba a nada de llegar al entrar se fue por el pasillo y tocó la puerta nota del autor no sé cuál es el aula de estos bichos así que le pondré 206 fin nota del autor en el aula 206 y en eso abre la puerta un chunin con una cicatriz en la nariz piel bronceada pelo en forma de piña y el uniforme estándar chunin y este le dice a naruto si niño que deseas naruto solo le da el papel que le dio iruzen y el chunin al ver lo que decía dijo o oh eres nuevo bien yo soy iruka o Mino, y seré por este día tu sensei y en eso el ya conocido como iruka dejo pasar a naruto y entonces dice clase hoy tendrán a un nuevo alumno que vino por permiso del tercero kage y en eso una tabla andante con pelo rosado le dice con una voz que hasta kami se taparía los oídos grita pero sensei como puede ser que ese vaca entre ahora y no tuvo que estar seis años aquí y enojado al ser interrumpido le dice no es mi problema si tienes alguno ve y reclámale a lo kage en eso todos se callaron y solo voltearon a ver a naruto las chicas se sonrojaron al verlo y los chicos lo miraban con ya que había apenas entrado hoy y ya era popular eso Naruto dice hola soy Naruto Uchiha dijo con una voz sin emociones entonces él subió y se sentó a la parte de Rit y Sasuke que le hicieron señas para estar junto a ellos y en eso empezó. A todos les dieron un examen pero cuando Mitsuki el asistente de Iruka Mitsuki era como Iruka solo que él era piel clara y tenía pelo blanco. Le dio el examen a Naruto le puso un insignificante genjutsu y Naruto fácilmente lo notó y dijo en voz alta bueno veo que tenemos a una rata queriendo reprobar injustamente a alguien dijo entonces todos lo vieron y Iruka preguntó por qué naruto dijo ese idiota señalando a mitsuki me ofendió poniéndome un insignificante genjutsu en mi examen para que reprobara y no puedes mentir mitsuki estaba en shock viendo que sus planes habían sido arruinados por ese mocoso que acababa de entrar y después de eso pasaron dos minutos y naruto se levantó todos lo miraron y en eso menma dice que ya te rendiste perdedor mirando a naruto y este le contesta no ya respondí y por lo que veo que Eres un idiota tienes casi todo mal y en eso se levanta y le va a dejar el examen a Iruka al cual ve y dice ese se está perfecto todos estaban incrédulos viendo como el nuevo ya había terminado y en eso la tabla dice sensei ese vaca no pudo haber terminado ya mi sasuke kun debió de haber terminado no y en eso que sasuke bien enterrado. le dice cállate yo nunca te voy a amar quien te amaría y él es mi amigo y por una vez cierra el hocico sakura al oír eso casi llora ya que su supuesto enamoramiento la estaba insultando pero con verdades y en eso ella se disculpa y naruto sale afuera al salir todos veían a naruto con incredulidad más la familia uzumaki namikaze y en eso naruto ruto solamente acuesta en una esquina mientras se comía un gancito xd y en eso que se acertan los kages y la familia Namikaze uzumaki y kusina le dice hijo ya terminaste tan rápido en primera no soy su hijo solo soy de su clan y segundo si sí", en eso el Kazekage le dice y cómo te va con tus chicas en eso los hermanos sabaku y el Kazekage lo miraban y este solo dijo bien les conté todo sobre mi hijo mientras entrecerraba los ojos y en eso que en en la distancia se ven a las prometidas de Luchia junto a Indra y Asura y Naruto. Pero vez que nos sacaron preguntas sobre ti a Naruto. Ahora sabemos tu más grande secreto. Dijo Temaria Naruto. Se le cayó su gancito pobre Naruto y miró con una cara de muerte a Indra y Asura, los cuales empezaron a sudar. Y estos decían: Oye, tranquilo, nos dijeron que si no les decíamos lo que te gusta, nos matarían Naruto solo. Se levantó y miró a los dos hermanos y dijo, idiotas ustedes ya están muertos como les da miedo el que los matarían y más entre ustedes se mataron al oír eso solo miraron incrédulos a naruto y minato enojado dijo naruto no robaste la técnica del segundo okage verdad dijo el namikaze no y si la robe que bueno le presento a indra y asura bueno chicos presentes ustedes a hola soy asura o heredero aunque soy el menor y el creador del clan uzumaki y senju hola soy indra o el mayor soy el creador del ninjutsu y del clan uchiha los presentes estaban incrédulos eso es imposible bueno dijeron los hermanos naruto tú les crees a estos idiotas pregunto minato naruto solo golpeó a minato y dijo mira namikaze de son mis reencarnaciones aunque el sharingan nunca se tuvo que desbloquear en mi gracias a indra lo pude ya que rompió los sellos que me puso Marara a Hiji, lo ves tú solo hablas sin saber nada al finalizar salieron todos los demás estudiantes y empezaron las prácticas de Kuna y shuriken solo diré los importantes civiles 3 de 10 1 de 10 y no 4 de 10 4 de 10 y 6 de 10 5 de 10 el clan yuga estaba un poco avergonzados de ver que su heredera solo acertó pocas que yo mi 9 de 10 9 de 10 al terminar miró de reojo a naruto el cual solo la veía con desinterés akura 4 de 10 4 de 10 mito 9 de 10 8 de 10 ahora turno de los varones civiles 3 de 10, 2 de 10 shikamaru 4 de 10, 4 de 10 dijo que solo haría lo mínimo porque era muy problemático hacer tantos chou 5 de 10, 7 de 10 kiba 5 de 10, 5 de 10 shino 7 de 10, 7 de 10 sasuke 9 de 10, 10 de 10 Rid 9 de 10, 9 de 10 menma 9 de 10, 8 de gruto haa supera eso perdedor en eso iruka dice uchiha naruto lo civiles al oír el nombre lo miraron con odio y en eso Naruto pregunta esense y cuántas si los tiro en una parte del cuerpo que no sea la cabeza verdad ruka solo asintió y Men grito con su arrogancia más arriba que el cielo jajajaja ja, ja, ja, el idiota no los sabe tirar bien por eso pregunta eso todos se reían menos Indra y Asura los cuales solo sonreían y Naruto dijo en voz alta esto le pasará al que se quiera meter conmigo y en eso qué huevos tira los y que le dan en los genitales y los shurikens en la cabeza absolutamente todos pero absolutamente todos los hombres en un radio de 3 kilómetros sintieron un escalofrío y se taparon los genitales bien perfecto ahora prueba de genjutsu dijo un aturdido iruka en eso que todos van pasando y la siguiente prueba se las hará kurena y yui en eso van pasando los civiles todos los civiles se tardaron cuatro minutos para poder salir del genjutsu uno 3 minutos con 5 segundos shikamaru 2 minutos exactos porque según él era muy problemático otra vez sakura 3 minutos con 24 segundos Choui y 2 minutos con 56 segundos y 1 con 57 segundos shino 1 minuto con 24 segundos kiba 3 minutos con 1 segundo satsuki 1 minuto con 2 segundos sasuke 56 segundos mito 26 segundos menma 12 segundos y al pasar esto le dijeron a naru Naruto su era eso Dobe en el que pasa Naruto y Kurenai le hacía el intento pero Naruto seguía normal lo intentaba y lo intentaba y no podía entonces dice es perfecto No cayó en mi genjutsu Todos otra vez estaban aturdidos Ahora prueba a saltar Solo diré unos pocos detalles Y el ganador civiles ganadores Civiles X de, de, de, de Sakura Vs 1 ganador 1 Porque uso el jutsu de su familia y mata contra civil ganador y mata Mito VS Satsuki ganador mito, por usar el chakra del Kiyubi contra mata y ganador Inata y mata contra Mito ganador mito ahora los de los chicos civiles contra civiles ganador civiles de civil contra Rid ganador Rid Sasuke contra Menma ganador Menma por el chakra del kiubi civil contra Naruto ganador Naruto civil contra Shino ganador ganador Shino Kiba contra Shikamaru ganador Kiba porque Shika se rindió Chouji contra civil ganador Chouji Kiba vs Naruto ganador Naruto Choujo contra rid ganador rid Menma, bar ganador Menma Shino contra Naruto, ganador Naruto final Naruto contra Menma, ganador Menma Ana Mentiras X, de, J, s, J, s, J, s ganador Naruto y Iruka dice el novato del año es Uchiya Naruto y la Kunoichi del año Mito Uzumaki Namikaze. Al terminar, Iruka dijo que vinieran mañana ya que les dirían quién será su equipo naruto indra y asura más sus prometidas se iban a ir pero en eso los detienen los kages y la familia namikaze uzumaki y la uchiha y en eso que los namikaze le dicen a naruto vamos a celebrar hijo barra a miki los siento rick pero no y en eso que ve a sus entre comillas padres y le dice: "No". Y se va caminando a su casa al llegar solo se acostó en su habitación pero en eso ve a alguien saltando de rama en rama y por la curiosidad lo fue a investigar y al alcanzar Carlo vio que era Mitsuki con el pergamino sagrado y en eso que huevos. Le corta el cuello y se dirige a la torre okage y toca y ve que al entrar estaban en una reunión porque nos interrumpe señor a Naruto solo vio quien lo decía y vio a Danzo y este dijo guau wow viejo hace mucho no te veía dando solo sonrió junto a Naruto y dice después de esa reunión te invito a amenaza Naruto solo asintió feliz mmm pues estoy aquí porque por mi departamento vi que alguien estaba corriendo de árbol en árbol y al verlo vi que era mi suki el asistente de iruka sensei pero vi que traía el pergamino kage y le degolló el cuello y aquí está el pergamino y el cuerpo esto lo dijo mientras le entregaba el pergamino a minato con uno más pequeño ay gracias por tu servicio esto será pagado con una recompensa rango s y que estaba en peligro algo secreto de nuestros antepasados naruto asintió y se fue a su departamento de nuevo ya que mañana era un día nuevo y vería quién es su equipo fin del capítulo se que he estado un poco desactivado y es porque estaba en semana de exámenes justo hoy díganme si quieren la teoría de qhps naruto era